Antes de empezar El tipo de imagen a trabajar Debe ser, modo de color RGB Y un canal de 8 bits Y en opciones de panel Deben estar estos valores activados Creamos nueva capa Y la nombraremos como brush Así de simple Ahora, sobre la capa brush, con herramienta pincel, y color rojo, trazamos el área, yo usaré la dirección medio, del action, para instalar el acción den de doble clic y presionen con mando control más F9 para la paleta de acciones. Una vez terminado, podemos agregar o modificar el color, solo exploren las carpetas de dicha acción, bueno espero esta acción te haya gustado, no la pondré en la descripción del video, si quieres conseguirla, agrégame al Facebook. Una vez que te acepte como nuevo amigo, entra a mis álbumes de fotos y mira la llamada Action Photoshop, ahí estará el link de descarga, y una información breve de la acción. Aquí te dejo otra muestra, pero con la dirección hacia la izquierda, con una selección más precisa. Con esto me despido, recuerda, palabras sobran, Sambus. Sensei.